La mochila más adecuada para los niños, esa es una gran pregunta, es un gran tema sin duda para todos los padres, así que vamos a estar con un especialista también para que nos dé los detalles, a ver cuál es la mejor, la que tiene rueditas, la que se carga en los hombros, hay una más pequeñitas, también hay algunas, hay unos colegios que. Los chicos llevan, pero un paquetón, un paquetón todos paquetón. los días. ¿no? Y cómo además puede llegar a afectar también el tema de la columna vertebral, ¿no? Entonces estamos Eso. ya con los especialistas para ver precisamente cuál es el tema en el uso de las mochilas, cómo elegirlas. Por ejemplo, las de carrito, ¿no? Ven, vamos por aquí, para porque ya estamos con, con la experta. Sarela Chávez, ¿cierto? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Y terapeuta, Y nuestros bienvenida? modelos. Sí. Ah, ¿Cuáles dos son sus nombres de ellos? Ian y Teo. ¡Ay, oh, qué lindo! Bienvenidos, chicos. ¿Qué Años. Él tiene 8 años y Teo tiene nueve. Perfecto. Ah, perfecto. A ver. perfecto. para hacer la demostración. A ver, sí. explícanos el tema del uso correcto de las mochilas, por favor. Bien. Nosotros los padres de familia tenemos que tener en cuenta puntos bien importantes al momento de comprar una mochila, ¿no? Porque a veces nos guiamos porque sea un modelo muy bonito y a es. veces no es, es este, eficaz para nuestros, nuestros hijos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que la mochila debe tener de medir más o menos la altura del tronco del niño. A ver, ah, ¿Sí? Yeah. Ese es el tamaño ideal que tendría que tener la mochila, oh, la altura. Okay, okay. ¿sí? Y el ancho igual, que no pase los hombros. De los hombros. Porque si tenemos una mochila muy grande, no, va tío. a suceder esto. Teo, por favor. Aquí. Claro, es muy grandota. ¿sí? Como vemos. Ahí de, DE PERFIL, AHÍ ESTÁ Eso, COMO VEMOS, LA MOCHILA ES MUY MUY BAJA, uh -huh, QUE claro. ESTÁ CASI DEL YA ahí. LE LLEVA A LOS glúteos. ¿A ver, o sea, Entonces, ¿QUÉ SUCEDE AHÍ? ¿Qué VA A PASAR? VA A HABER como vemos ALTERACIÓN EN LA ESPALDA, no uh -huh. VEMOS QUE TEO LE OBLIGA A LLEVAR EL CUEllo HACIA ADELANTE. Uh -huh. Y si los niños se trasladan caminando, porque algunos tienen movilidad, imagínense en 15 minutos o 20 minutos en la mañana, ¿no? Y a regreso a casas, claro. terminan con problemas o nos comenzamos a encorbar o enjorobar, ¿no? Exacto. La y jorobita. algunos por el peso también van así. ¿no? O otros Entonces, para atrás. Exacto. Yo recuerdo así. que iba a ser. Claro, porque a veces <risa> los niños, todos los niños no, no uh -huh. tienen la misma... El tono muscular, ¿no? Uh -huh. La misma fuerza, las mismas actividades, ¿no? Del día a día que puedan ser prácticas de deporte. Uh -huh. Correcto. Es. Ahora, hay mochilas que se pusieron muy de moda, que son estas de carrito, ¿no? ¿Las recomiendan es. ustedes? ¿Son realmente útiles para cuidar además de nuestros niños? Depende del contexto, ¿no? Uh -huh. Si ese niño solamente está en el primer piso... Va a ser de una manera adecuada porque la puede trasladar. Mm. Pero si el niño en su salón está en un segundo o tercer piso, al momento de cargar la, la maleta, uh -huh. va a traccionar, va a generar molestias en el hombro, ¿no? Claro. Entonces, lo ideal en estas mochilas es que lo puedas desplazar. AL COSTADO A ver, teo, O una EMPUJANDO. DE uh -huh. FORMA con correcta. ¿Tú estás en tu casa? ¿CÓMO LLEVARLA AHÍ, ¿no? LA DECISÓN DE CARRITO? Así, ah, se así. ASÍ SE LLEVA BIEN. ASÍ SE LLEVA BIEN. NO ASÍ. Una, es. REGRESA, no REGRESA, TEA. LA, la FORMA modelo. QUE NO SE DEBE LLEVAR. COMO NO SE DEBE LLEVAR. AH, ASÍ ¿Por sí NO. Si, ASÍ ah, NO. ASÍ NO SE DEBE LLEVAR. ¿Por qué? ¿QUÉ PASA? SI BAJAMOS UN ESCALÓN, la fuerza, el peso de la mochila va a traccionar, a tensionar los uh -huh. tendones del hombro. Uh -huh. Y como nuestros niños están en formación, debemos cuidar sus articulaciones, sus músculos. Uh -huh. okay. Esa es la manera. Y otra también observación, en los, las mochilas de rueditas, uh -huh. tratemos de buscar que tengan cuatro rueditas. Como un carrillón, ¿no? Es más cómodo. Uh -huh. Porque si tienen dos, también no va a ser muy fácil o a veces las rueditas se atascan. Eso es justo lo que claro. te iba a consultar, porque hay algunas que no tienen las cuatro, ¿no? Sí. Solamente Entonces... tienen eh, las, las dos y, y, y tienen como una suerte de apoyo APOYO, NADA MÁS PARA QUE YA que SI FIJA, ¿NO? Exacto. Entonces es necesario que las rueditas probemos antes de llevarnos esa mochila a casa. Y, y miren esta de acá, ¿no? Ahí. Que también están muchas de moda, ¿no? De una sí. sola tira, en este sí. caso. A ver, con el pequeñito. Ver, ¿Qué tal esas, este...? Esta de aquí, o sea... Cumple una función, ¿no? Por ejemplo, si es que van a ir a hacer deporte, uh -huh. si llevas una toalla y un polo, bien. Pero para el colegio, no, no. Porque miren lo que va a generar. camino. Mira, atención a los padres ya. de familia. Miren sus hombros cómo está, ¿no? Claro. Le jala. Uh -huh. Y eso que eso tiene poco peso. Imagínense llevar libros, no claro, cuadernos, porque por cada curso llevan un libro. Claro, el peso solamente va para un, un solo hombro. Un hombro. Entonces uh -huh. en nuestro cuerpo va a compensar, ¿no? Va a tratar siempre de mantener horizontal la cabeza, entonces va a comenzar a generar compensaciones. Y, ¿Y justo esto con un tema, importante porque por ejemplo eso también a veces yo le digo a mis hijas porque a veces lo usan la, la mochila normal en una sola, en un solo hombro, ¿no? Y eso hace que obviamente te te Que genere compensaciones. El uso correcto es en los dos. ¿cierto? En los dos. Y también considerar que la mochila debe tener unas este, asas anchas y acolchadas, ¿sí? Ah. Porque si mi, mi tira es muy delgadita, por más bonita que sea mi mochila, me, y yo llevo mucho peso atrás, me va a generar compresión uh -huh. a nivel de, lo, de los hombros, que Mira me puedo sentir guay. adormecimientos, hormigueo. ¿Cómo es ¿no? la forma correcta de llevarla? Porque muchos sí. también la pegan, ¿no? Por sí. más que sea el tamaño exacto, lo pegan, ¿no? Muy en este caso veo que está más suelta. ¿Cómo lo ideal es que la tira con todo. Sí, exacto, sí, el Debemos regular la tira a y ver. tener casi la, la altura del hombro, a la altura el HOMBRO, ¿sí? Ya. Y que esté más arriba de la cintura, o sea, más o menos unos cinco... Eso es lo importante. Que, okay. que esté contenido dentro de nuestra columna, porque uh -huh. conforme esté más pegado el peso a nuestro cuerpo, lo vamos a poder mover mejor o sea, y menos nos va a costar. Igual. Y este tamaño de acá, entonces, a la altura del hombro, Sí, ¿eh? a la altura del ¿no? hombro, uh -huh. exacto, porque la, la llevamos muy abajo... Ese detalle es importante, mira, para sí. que todos los padres de familia y los propios chicos puedan ver también. Así Exacto. se debe llevar la, la mochila de una forma. Así debemos llevar. Hay mochilas que tienen un tercer cinturón que también ayuda a que ah. contengan más Ajá. la mochila pegada. Ah, también se recomienda sí. ponerla. ¿no? Exacto. Y el peso que debemos considerar, el, no, el máximo que debemos cargar a los niños son más o menos el 10% de su peso. Y aproximadamente pesa 30 kilos, entonces le debe llevar 3 kilos en la mochila, máximo un kilo y medio más. Y eso en cuadernos... Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto hay? Imagínense, ¿no? Por cada curso llevan un libro. Sí, Entonces, no, no. también una, una llamada de atención: los papás que puedan hacer al colegio, ¿no? De conversar, de que los libros se puedan quedar en casa, ¿no? Sí. Y oh, ciertos ellos no días. Uno mismo dice, oye, hijo, no. que llevas piedras. Claro, ¿no? ¿no? Entonces, sí, sí, por ejemplo, tiene mucho peso aquí le jala mire, le va a jalar claro. ¿Sí? la, y una chiquita una última nada más cuando llevas la, las mochilas con, con roditas ¿es cierto que se tiene que llevar un, con una mano y después con la sí. otra mano? siempre o... debemos alternar ¿no? Oh, okay, sí, okay. siempre debemos porque de, de pasada mientras que vamos empujando también activamos músculo, entonces uno, nos mal. ayuda entonces exacto para, oh. puede ser una ida o una regresada yeah. ¿no? perfecto sí. excelente las recomendaciones no, como muchísimas sabé. gracias, gracias. a los modelos sí. también a lo, lo saben máximo. a buscar el tamaño ideal no acolchonadas además también el tema de las tiras, que es donde va a los hombros. Directo sí, claro, claro. Es un tema importante para cuidar la espalda, la columna. Nos vamos a una pausa rapidísima en el día y atención con lo que vamos a regresar. ¡Qué rico!